Hola a todos muy buenos días bienvenidos a la celebración de este nuestro primer aniversario de la red mexicana de quinodermos les agradecemos a todos por acompañarnos y esperamos que se diviertan mucho se la pasen bien con todos nosotros buenos días Dani. Hola ¿qué tal buenos días a todos espero estén muy bien eh, pues así es Mariana es un gusto estar en este evento y más aún estar conduciendo junto a ti eh, pues para quienes no la conozcan se las presento es mi amiga Mariana. Ella es una científica mexicana, está terminando su licenciatura en el Laboratorio de Sistemática y Ecología de Equinodermos y es una chica súper, súper apasionada de los erizos de mar. Ay, muchas gracias. Dani. Qué bonita <risa> introducción, qué bonita presentación, <risa> muchas gracias. Y así es conmigo también conduciendo el programa del día de hoy. Nos encuentra Daniel Mireles, es igual científico de vocación, buzo también apasionado por los ofiuros, actualmente se encuentra realizando pues, su primer añito de maestría. Muchas felicidades, Dani. Y Bien. así es, aquí estamos listos para poder trabajar y para poder traerles a ustedes un programa súper interesante sobre la red mexicana de quinodermos. Y bueno, para dar inicio a esta celebración, o a esta gran celebración, comenzaremos con la presentación, la REMEC, a un año de su comienzo. Eh, pero antes, recuerden que estamos en vivo desde Facebook Live y lo pueden encontrar en la página oficial Red Mexicana de Equinodermos y ahí pueden dejar sus comentarios, sus saludos o alguna duda. Muchas gracias, Dani. Y para este primer bloque nos acompañan los miembros de la Red Mexicana de Equinodermos, eh, la doctora Alejandra Martínez, la doctora Rebeca Granja y el maestro en ciencias, Cristian Galván. Buenos días y les dejamos el micrófono. Adelante. Buenos días, muchas gracias, pues muchas gracias a todos, eh, a todos los que están participando hoy, muchas gracias también a todas las personas que nos empiezan a ver ya desde sus eh, dispositivos móviles, sus computadoras, etcétera, para mí es un honor eh, comenzar estas conversaciones y les voy a presentar qué hemos hecho en la Remeca. Eh, me da mucho gusto decirles que hoy, día 25 de febrero de 2022, estamos celebrando el primer aniversario de la Red Mexicana de Quinodermos. Esta red en realidad no se gestó, el, no nació simplemente el 25 de febrero del 2021. En realidad fue un trabajo que nos llevó aproximadamente dos meses de, de pláticas, de conversaciones, eh, porque... Entre nosotros nos dimos cuenta de que habían ya muchas personas trabajando con equinodermos en el país y pues, de hecho en Latinoamérica. ¿no? Entonces empezamos a hablar de cómo no nos conocíamos, no sabíamos muy bien qué es lo que está haciendo cada uno de nosotros. De pronto se empezaron a saltar nombres que yo ni me imaginaba que existían y así nos empezó a pasar con todos. ¿no? De pronto nos dimos cuenta que éramos más de los que creíamos y que era necesario pues formar justo como lo dice el nombre de la REMEC, formar redes de colaboración entre nosotros, eh, conocernos, reconocernos y poder armar proyectos más grandes de lo que hemos estado haciendo a la fecha. Es así como el propósito de la REMEC eh, lo establecemos como impulsar y extender el conocimiento sobre los equinodermos en México a través de actividades de investigación, de docencia, de difusión y divulgación. Y este propósito pues, puede sonar tan grande o tan pequeño como ustedes se lo puedan imaginar. Nosotros queremos que, que a, esta, a este propósito se vayan sumando todos los interesados y nuestras puertas siempre estarán abiertas para escuchar las iniciativas que tengan. Ahora, ese es nuestro propósito, pero ya como eh, objetivos... Permítanme un momento. Tenemos cinco objetivos que son identificar a los especialistas y personas interesadas en el conocimiento, la investigación y docencia de quinodermos y áreas afines en México. Establecer, promover y fortalecer la comunicación entre los especialistas en equinodermos y áreas afines. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros queremos conocer a las personas que están trabajando, tener un registro de todas las personas, tenemos eh, diferentes eh, iniciativas y una de ellas es formar el directorio de personas y de instituciones, pero no solo esto, sino... Eh, empezar a hacer est justo esta red, eh, formar un puente de comunicación entre todos nosotros para empezar a, a pues saber en qué cosas podemos colaborar. no Para esto también buscamos coordinar los esfuer estos esfuerzos de colaboración para la realización de proyectos de investigación a través ya sea de los recursos humanos de todas las personas, los materiales y los recursos económicos. Buscamos también fortalecer las competencias académicas y esto nos parece un objetivo fundamental porque cada uno de nosotros podemos aportar mucho al colega, ¿no? podemos aportar con conocimiento de, de taxonomía, de ecología, de técnicas, de materiales, de procedimientos, etc. Y nosotros lo que queremos es que entre nosotros fortalezcamos nuestras competencias para hacer que la investigación en equinodermos sea mucho más fuerte a nivel internacional. Entonces, buscamos promover eh, eh, el crecimiento personal y dentro de esto también queremos promover una cultura de respeto, de ética y buenas prácticas. Porque muchas veces entramos a la academia y nos dejamos ir y de pronto no nos damos cuenta que hay cosas que en realidad no están tan bien hechas o que simplemente no nos damos cuenta de lo que está pasando. Y nos pareció fundamental recalcar este punto, ¿no? que, todos, que todas estas colaboraciones se lleven con respeto. Y por último, pero no menos importante, el objetivo de comunicar el conocimiento científico, técnico, práctico y metodológico sobre equinodermos. Entonces, eh, pues este objetivo nos parece sumamente importante porque queremos comunicar el conocimiento, pero no solo entre nosotros, sino también con otra, las personas interesadas. Uh -huh. Gracias, Ale. Pues, buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este evento. Es un gusto compartir este espacio con ustedes y, y platicarles un poquito de, de lo que hemos trabaja, trabajado durante este tiempo. La verdad es que ha sido mucho trabajo, esfuerzo, eh, un sinfín de reuniones para ponernos de acuerdo, organizarnos. Y, y bueno, pues la idea es este, presentarles un poquito eh, de manera muy resumida eh, los logros que, que, que hemos tenido a lo largo de, de este periodo, ¿no? Puedes dar la siguiente, por favor. Principalmente, y como todo el mundo debe de, de saber, pues este, eh, en, en estos últimos dos años prácticamente hemos vivido eh, de manera virtual, ¿no? Este, la situación de la pandemia, pues nos, nos obligó a cambiar nuestros hábitos y... Pues bueno, básicamente hemos estado trabajando muchísimo a través de plataformas virtuales. Eh, las redes sociales han sido una herramienta pues, muy útil para hacer todo este trabajo de, de difusión, eh, que es uno de, de los objetivos eh, planteados en la, en la red, ¿no? Establecer eh, mecanismos y vías de comunicación y de difusión con el público en general. Y pues bueno, hemos... Este, trabajado a través de las, de las redes sociales para hacer esa, esa difusión. Eh, se han lo, de, realizado diversos eh, por, productos que se han presentado a través de, de Facebook, de, de Instagram, eh, también a través del canal de YouTube. que Ahí los tienen en su pantalla y ahí nos, nos pueden seguir para seguir eh, a, a, al pendiente de, de todo lo que se va a seguir este, promoviendo. no ¿Me a la siguiente, por favor? Eh, como parte del de trabajo de difusión, eh, se ha trabajado en una serie de, de infografías que estas permiten as, eh, generar... Bueno, no generar, sino más bien dar a conocer diversos temas, obviamente, que, que tienen relación con, con los equinodermos. Estamos hablando de un poco más de 120 infografías que se han publicado a través de las, de las redes sociales. Eh, han sido sobre efemérides, temas específicos, eh, algunos aspectos de colaboración con, con otros grupos de, de investigación y de difusión que, que se están formando y que nos van a platicar más adelante, eh, que básicamente pues, eh, permiten que de manera muy simple, muy sencilla, eh, se, se pueda dar eh, difusión al conocimiento científico. ¿no? Eh, Esa es una parte muy importante, la, las infografías, eh, generalmente eh, parten de, de un conocimiento científico previamente evaluado, estudiado eh, y simplemente de una manera muy digerible y gráfica, visualmente atractiva. Pues bueno, se da a conocer toda esa, esa información. ¿Sí? La siguiente, por favor. Eh, pues también en, en la parte de la, de la difusión viene un poquito ahí este, la parte divertida, ¿no? jugar un poquito aquí con la, con la parte de conocimiento científico y pues eh, una, una sección que es bastante eh, exitosa, no que se tiene, son los, los memes. Este, es una, una de las formas hoy en día de también este, dar a conocer diversos temas de, de manera cómica. Y ahí, este, particularmente, hay que reconocer el, el trabajo de nuestra compañera Rosa Sotelo, es extraordinario en ese aspecto y es increíblemente eh, creativa en ese sentido. Entonces, bueno, pues ahí no se pierdan los, los viernes de, y el Pepino lo sabe, que ahí este, van a, a encontrar diversos este, memes, obviamente, que tienen que ver con aspectos. Eh, científicos y, y, y de la biología en general, ¿no? La siguiente. Eh, pues se han, se han trabajado en algunas campañas. Eh, eh, principalmente eh, se realizó la campaña de las mujeres que tomaron las estrellas, en donde se, te, se buscaba dar a, a conocer eh, y, y dar un pequeño reconocimiento a aquellas mujeres que han, a lo largo de su trayectoria, eh, sobresalido en el, en el estudio de, de, los, de los equinodermos. Este, se desarrollaron ahí seis infografías eh, para, para darlas a conocer. Y también en el mes de abril eh, se, se realizó la campaña de este, Y este niño un día se convirtió en, para dar a conocer a pues, un grupo, un pequeño grupo de, de, de todos los... Eh, interesados en el estudio de los equinodermos, eh, se desarrollaron infografías este, donde pues eh, cada uno de los participantes eh, nos, nos daba ahí un, un, una pequeña nota, eh, una, este, pues como su, su interés o cómo nació su interés en el estudio de equinodermos y, y cómo se, se han desarrollado en ese campo, ¿no? Entonces, eh, ver también a los eh, hoy en día eh, científicos, estudiosos en, en el grupo de los equinodemos y ver cómo eran este, cuando eran niños, también ahí hay unos cambios este, muy, muy drásticos no en algunos, este, o en la mayoría, vamos a, a ver que este, es, fue, fue bastante interesante esa, esa, esa campaña. no Y pues también se ha estado trabajando eh, en, en el desarrollar entrevistas, las entrevistas que nos permitían tener pues un contacto directo con, con diversos investigadores eh, en los cuales pues ellos podrían eh, o lo que hacían era presentarnos eh, diversas temáticas. Eh, ahora sí que de viva voz de, de, de los especialistas y a lo largo de este, siete meses se, se desarrollaron 14 quinoentrevistas con un total de 31 participantes, eh, ponentes, participantes, y eh, pues a, a, hasta hoy eh, estamos hablando de cerca de 5.667 reproducciones en, en, en redes sociales, eh, y esto nos ha permitido alcanzar más de 13.000 eh, personas. Eh, en, con, con la difusión de las mismas. ¿no? Entonces esta es una estrategia que eh, hemos visto que es eh, muy efectiva el, el tener ese contacto directo, eh, además de las presentaciones, pues las personas tenían esa eh, capacidad o posibilidad de, de hacer preguntas, cuestionamientos de manera directa con, con nuestros invitados y eso eh, también nos permite acercarnos eh, a, a, a estas temáticas científicas que, que pueden ser de nuestro interés, ¿no? Adelante, Becky. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Muchas gracias a Ale y a Cristian por esta introducción de nuestra querida Red Mexicana Equinodermos. Y bueno, como ya lo comentaban eh, Ale y Cristian, esto no hubiera sido posible eh, todo este contenido que hemos estado generando a lo largo de este primer año, si no fuera por todos nuestros colaboradores. Y bueno, pues antes que nada queremos agradecer a todos estos colaboradores eh, con quienes tomamos estas iniciativas en este año 2021. Y dentro de ellos pues se encuentra la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad Xochimilco, con quienes bueno, realizamos eh, una serie de cursos, de los cuales les voy a contar un poquito más adelante. Y bueno, realmente sin el, apoyo, sin el apoyo de la UAM, y en especial de la doctora Carmen Monroy, con quien estamos bastante agradecidos, pues no hubiera sido posible llevar a cabo estos cursos. Entonces, muchísimas gracias, doctora, muchísimas gracias, UAM. Bueno, y este año también eh, colaboramos con el Laboratorio Marino Virtual, el cual es un proyecto en donde se busca enaltecer las vocaciones científicas hacia las ciencias marinas en niños y jóvenes mexicanos. Además, bueno, con este proyecto también se da a conocer las investigaciones que están llevando a cabo científicas mexicanas en cuestiones de ciencias marinas. Y bueno, eh, uno también de estos objetivos de este bonito proyecto es dar a conocer absolutamente toda esta información en diversas lenguas originarias de nuestro querido país México. Y algunas de las eh, científicas que conforman la Red Mexicana equinodermos de Hermos estuvieron participando de diversas maneras en este proyecto, ya sea como conferencistas o además estuvimos colaborando con ellos en la elaboración de contenido lúdico para estos niños y jóvenes. Entonces, bueno, eh, a nombre de toda la REMEC agradecemos a todo el equipo de Laboratorio Marino Virtual por esta noble colaboración que estuvimos haciendo durante 2021. Y bueno, finalmente hemos estado colaborando eh, con el proyecto de divulgación de la rayita del tiburón pinto, el Harkness Institute, eh, eh, la sede que está en Puerto Vallarta en específico, así como con el Laboratorio de Arrecifes y Biodiversidad Arbiolab, Y con ellos hemos estado haciendo eh, bastante contenido de divulgación, como son las infografías que ya nos estuvo platicando eh, Cristian, y también eh, empezamos también el proyecto de recibir y trabajar con chicos de servicio social. Y pues bueno, agradecemos eh, a Ivanka Vargas en, específica, en específico, que es quien es parte de este eh, proyecto de la redita del tiburón pinto. Y a todo el equipo de Arbiolab y del Harness Institute por todo el apoyo eh, otorgado. Y bueno, eh, les invitamos a seguir las páginas oficiales de todos nuestros colaboradores para que conozcan más de cerca todo lo que ellos están llevando a cabo, porque bueno, además de nuestras colaboraciones, ellos hacen muchísimas más. Entonces, bueno, muchísimas gracias y realmente esperamos que durante este año 2022, pues podamos generar eh, mayores estrategias y con un mayor número de colaboradores. Siguiente, por favor. Perfecto, aquí está lo que platicamos un poquito acerca de los cursos que llevamos a cabo el año pasado. Eh, bueno, durante este primer año de conformación eh, llevamos estos dos primeros cursos en colaboración con la UAM Xochimilco y estos cursos fueron Infografías, una introducción a la divulgación científica, el cual fue impartido por la hidrobióloga Iván Vargas y nuestro segundo curso fue R, una alternativa en la comunicación de datos el cual eh, fue impartido por el maestro en ciencias Alejandro Hernández. Eh, ambos instructores son parte de, de la REMEC, han estado trabajando con equinodermos. Y bueno, nada más para contarles que ambos cursos fueron bastante aceptados por nuestra comunidad y en total tuvimos 35 participantes de eh, 17 diferentes eh, instituciones del país como el CIPNOR, el CICESE, Inclusive tuvimos participantes del Instituto Nacional de Antropología e Historia de la Universidad de Guadalajara, entre otros. Entonces, bueno, agradecemos muchísimo a los instructores, así como a los participantes, por eh, toda la confianza. Y pues esperamos verlos en futuros eh, cursos REMEC. Eh, siguiente, por favor. Bueno, esta parte es bastante importante porque durante el año 2021 estuvimos trabajando en establecer la identidad de nuestra REMEC y para ello llevamos a cabo un concurso de logotipo para nuestra red. Y tuvimos varios participantes y la ganadora del concurso fue Yomar eh, Borrero, quien diseñó este bonito logotipo para nuestra remec, el cual está inspirado eh, en la ofrenda 126 del Templo Mayor de Tenochtitlán, en donde se encontraron eh, vestigios de quinodermos. Y bueno, eh, varios de nuestros colegas han estado eh, haciendo investigación en esta Ofrenda, Entonces, bueno, nos, nos llena de orgullo que esté representado en este eh, logotipo. Este además engloba pues algunos aspectos morfológicos de las cinco clases de quinodermos y pues será nuestro eh, logotipo representante de aquí en adelante. Entonces, bueno, agradecemos no solamente a Yomar Borrero, sino a todos los participantes por el envío de sus logotipos a este concurso. Siguiente, por favor. Y bueno, eh, nos despedimos primeramente agradeciendo de verdad infinitamente a todos nuestros aliados y sobre todo a todos ustedes que nos están viendo, quienes son eh, miembros eh, REMEC, quienes nos han estado acompañando y con quienes hemos estado colaborando a lo largo de este año. De verdad esperamos seguir viéndolos en este segundo año 2022 de la REMEC y sobre todo pues esperamos contar con sus eh, colaboraciones para nosotros es bastante importante. Entonces, bueno, recuerden que a la REMEC la hacemos todos. Y bueno, si ustedes quieren consultar todo lo que hemos estado realizando por parte de la REMEC, eh, si gustan poner la siguiente página, ustedes pueden ver en estas eh, páginas oficiales, tanto del Facebook como en Instagram, pueden buscarnos y ahí van a encontrar eh, diferente contenido eh, como son las infografías, las equino -entrevistas, eh, las eh, y otros tipos de contenido. Los pueden ustedes ver desde esta página de Facebook, de Remec Oficial. Tenemos también un grupo de Facebook en donde también se sube diferente contenido. Pueden seguirnos también en Instagram eh, por medio de esta página Remec Oficial eh, también. Y tenemos ahorita un canal de YouTube en donde estamos subiendo todas las equinoentrevistas. Entonces, si están eh, interesados en conocer más acerca del contenido que estamos generando, los invitamos a visitarnos. Y bueno, si alguien también desea participar con nosotros y eh, hacernos llegar sus dudas, comentarios, participación, colaboraciones, escríbanos al correo oficial de remecoficialgmail.com. Y bueno, con esto nos despedimos, eh, dándoles las gracias por eh, todo el apoyo que nos estuvieron dando en este 2021 y esperemos de verdad que eh, sigan creciendo estas colaboraciones. Muchísimas gracias. Eh, les cedo la palabra a Daniela Mariana. Muchísimas gracias, eh, Becky, Ale y Rebe Cristian Albán. Muchas gracias por, pues, por esta pequeña introducción de lo que es la REMEC. Es muy interesante, con muchos resultados y, y vayan a visitar las páginas en serio, son páginas súper activas, todo el tiempo están publicando cosas nuevas, se está moviendo la página y siempre se puede aprender algo nuevo, algún dato distinto o algo que nos pueda llamar la atención. Exacto, sí, muchas gracias Cris, eh, Ale y Becky por, por esta pequeña introducción y bueno, pues les recordamos a todos los que están, nos están viendo desde Facebook, que no se despeguen porque tenemos muchas más charlas y muchas presentaciones muy interesantes porque, pues bueno, esto apenas es el comienzo. Muchas gracias, Dani. Así es. Regresamos en unos minutitos con un estupendo conversatorio acerca de la investigación de quinodermos en México. Y antes de terminar este bloque, queremos, recuerden que estamos leyendo sus felicitaciones, sus comentarios. Eh, muchas gracias a Fabián Rodríguez, nos manda felicitaciones por este primer aniversario. Eh, al igual que Itzel Contreras, también dice feliz aniversario. Muchas felicitaciones. Pues muchas gracias. No se despeguen y continuamos con nuestro, nuestro siguiente bloque.